¿Alguna vez os habéis preguntado cómo un tomate acaba en un frasco de salsa que puede durar más de un año? ¿O por qué un jamón curado no se estropea si no es más que carne cruda? Si es así, este es vuestro MOOC. En este curso tendréis la oportunidad de conocer los fundamentos de la conservación y la transformación de los alimentos. Se estructuran cinco módulos que el profesorado se introduce a continuación. En el primer módulo, vamos a conocer las materias primas y las principales operaciones para su transformación y conservación. ¿Por qué los microorganismos alteran nuestros alimentos? En el módulo 2 veremos los principales tratamientos que se utilizan para destruirlos. También podemos modificar la composición de los alimentos para alargar su vida útil. Lo estudiaremos en el módulo 3. En el cuarto módulo vamos a tratar las técnicas que permiten la extensión de la vida útil de los alimentos, como el envasado o la conservación en frío. ¿Cómo garantiza la industria la calidad nutricional sensorial y la seguridad de sus alimentos? En el último módulo hablaremos de sistemas de gestión. Os invitamos a acompañarnos en este curso que, esperamos, os resulte muy interesante.